Hola, soy Ignacio Jaén y esto es Le damos al Branding. Hoy vamos a ver cómo montar un negocio sin dinero, si es que se puede. Cuando uno decide montar un negocio, lo hace por dos razones fundamentales. Una, porque no quiere trabajar para un jefe. O dos, porque se ha quedado en el paro y necesita buscarse alguna forma de ganarse la vida. Si estás en alguna de estas dos situaciones, probablemente tengas que montar un negocio. Pero, ¿se puede hacer sin dinero? Pues ya te digo yo que no. Porque montar un negocio requiere un gran esfuerzo humano y económico. Y es necesario invertir para poder conseguir el éxito. Pero si quieres saber cómo montar un negocio, aunque sea invirtiendo un poco, sigue leyendo este post.